¿Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro? ¿Que uno y uno sean dos porque exactos son los números? Tss, tss, depende. No es mía, ¿eh? Que aquí estamos de prestado que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere. Y este cuento sea. Pues depende. Psst, depende. ¿De qué depende? Pues de según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Que mañana sale él el... porque estamos en agosto depende que con el paso del tiempo el vino se hace bueno que todo lo que sube baja de, ab... de abajo arriba y de arriba abajo pues depende no, no, es que depende. <risa> depende. ¿De qué depende? Pues de según cómo se mire tú. Todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo. Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Beneficie. Pues depende. <risa> uh, oh, oh. <risa> depende total, vaya. Nos uh, <risa> uh, <risa> ha <acabado>. <risa> y, si, y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, ¿Qué te hace muy feliz que sea el día de tu boda? Pues... depende. <risa> depende. ¿De qué depende? Pues del... según cómo se mire. Todo depende. Letra original de Pau Dunesse. Esto no es bonito, ¿eh? Hombre, depende. Depende.